Análisis para la semana del 4 al 8 de junio del 2012 El IBEX resistiéndose a seguir las estructuras gráficas de los mercados internacionales donde el Dow Jones pierde 220 puntos el viernes y el DAX otro tanto, el IBEX tan solo se limita a los 100 puntos, falseando el movimiento recurrente y viviendo en una falacia que va a apagar con creces de forma inmediata. La onda 5, la expansiva, la que comunica y se extiende al público, no deja de señalar el 5500 como el siguiente escalón. Para el lunes hay indicios de un crack bursátil de considerables dimensiones en el que los ataques bajistas comenzarán cuando se debilite las fuerzas del volumen alrededor de las 12 de la mañana, donde tendrá su mayor efecto por la escasa oposición. Repito, riesgo de crack en mayúsculas para el lunes a las 11 a 13 horas. Goldman Sachs estima que la ayuda de la banca rondará los 25.000 millones de euros, en vez de los 23.000 millones estimados por el Estado, un 8,70% más. Usted no se equivoque en su declaración anual de impuestos, pero el Estado tiene todo el privilegio de hacerlo. Pero lo más grave no es esto, lo más grave viene ahora. Los servicios informativos rusos indican que se va a producir la intervención exterior en la banca española con la bancarrota del Banco de Santander por la deuda impagable de 800.000 millones de euros. El banco, haciendo intentos de liquidación, ha vendido bienes tóxicos que adquirió por 1.200 millones en los 90 por 31 millones al fund Fortress. Soraya de Santa María se viene de una reunión Bilderberg en Washington con instrucciones recibidas este domingo. En el gráfico de 30 minutos, el soporte temporal de los 6000 puntos es tan débil como el mondadientes de un marino, y recuerda las trampas que cubrían el suelo de la selva donde el fondo se limita al infinito. Los cazadores están en posición para batir una pieza que ya herida de por sí, buscará refugio en un rincón donde agonizar debajo de este suelo. Si se observa el gráfico, el primer impulso de onda 1 con 150 puntos de recorrido y en estos momentos se encuentra en un segundo impulso dentro de una onda 5. El tercero de los impulsos no es el más corto del ciclo, por lo que tiene garantizado la llegada al 5.850. Por tanto, posiciones cortas en la zona del 6.000 sin apenas posibilidad de rebote. Un presidente de gobierno puesto de rodilla ante el poder económico europeo, cediendo a la totalidad de la soberanía económica, hará pasar factura de su debilidad a los mercados. Dow Jones, también en un impulso de onda 3 de ciclo bajista, está dando pistas al escenario del IBEX, un camino hasta el 50% del ciclo, es decir, el 11.834 al 11.721 donde se encuentra los soportes más cercanos. Metido en sobreventa, son en la que este año estuvo hace tan solo un mes, y anteriormente en septiembre del 2011. Se prepara para un rebote en cuanto llegue a la cifra indicada. En 30 minutos se le observa en pendiente abajo y sin frenos. Marcando lapsus de rebotes con figura Higgyman, que van confirmando la sucesión del movimiento bajista, sin señal por el momento de recuperación. Este impulso a la baja ha llevado como piezas de dominó a todos los índices europeos por delante el pasado viernes, dejándoles al otro lado del charco mientras los americanos se disponen a la desinversión europea y a repuntar esta semana su índice principal, por lo que no es de, no es de extrañar que se produzca el decaping, el DAX. Siguiendo las pautas americanas, el DAX ha rebasado no solo la zona del 61,8%, sino también el límite del que hablábamos y comentamos hace dos semanas del 6172, en el que se solapa la 4 con la 1, dando a entender que el ciclo alcista del DAX no era tal, sino otra falacia económica. Pintan bastos en Europa, en esta batalla económica pero guerra, al fin y al cabo, en los términos modernos de comprensión. La envolvente de 220 puntos bajistas debe de tener una reacción alcista en el gráfico de 30 minutos que veremos con detalle. Sin divergencia alcista por el momento, aunque sí una entrada en sobrecompra y un gap en la zona del 6227, deja una onda 4, pues pendiente de cerrar en el tramo 6082-6127. Aunque realmente puede ser difícil de creer que cierre, es aconsejable irse por las brackets largos en el 6068 y cortos en el 6022. Objetivo para el escalve de son 30 puntos. El euro dólar, A pesar de que gana terreno con los mercados como el rublo ruso, en el que en pocas semanas se ha situado desde los 38 a los 41 rublos por euro. Típico del inicio de las vacaciones veraniegas, el trasvase de capitales se ha venido sucediendo desde hace unas semanas y no va a parar aquí. El objetivo de que al final de año pueda estar a la par con el dólar en conjunción con el plan coordinado de imponer una moneda única mundial va funcionando. Recuerdo que el 12 de diciembre del 2012 a la Fed se le acaba el contrato de un siglo con el gobierno americano para seguir imprimiendo dólares. Inmerso en una onda 5 con proyección a la zona de 1.15 va en busca de un pullback que veremos en el gráfico de 30 minutos. Con una resistencia en la zona de 1.2522 tiene su objetivo de llegar antes de girarse nuevamente y donde hay que cerrar posiciones largas que se deben abrir en la zona de 1.2460 para luego nuevamente abrir cortos con objetivo de 1.23. El oro. Fuerte subida de un mercado que sirve de refugio a las inversiones variables, da por cumplida su onda 5 en la zona del 1500, generando una envolvente que debe concluir con una corrección al 61,8% y que veremos con detalle en el gráfico de 30 minutos. Aquí se aprecia cómo algunos fund se han posicionado generando un gap en la entrada y haciéndole formar una onda 3 con onda 4 a la zona del 1595. La conclusión más lógica sería esperar a que llegue a este nivel, para abrir posiciones largas, porque con la que está cayendo es el consejo más seguro. Y desde ahí hasta el cierre de divergencia en la zona de 1800, igual que hace los grandes.